Sin duda hablar de Wilson Jiménez cariñosamente va la es hablar de uno de los propulsores del deporte de mayor importancia en el ámbito del baloncesto. Fue un gran dirigente, presidente del Club Santa Ana por muchos años, forjador de muchos atletas. Y no hay palabra para dimensionar el dolor que hoy nos embarga a la familia de Manuseco. Sin duda, Wilson Jiménez, cariñosamente papi, fue un ser sumamente especial para la juventud, el deporte en San Francisco de Macorís y, como no, en toda la región. Hoy fallece uno de los grandes, un inmortal del deporte pero muy mortal del deporte en, la, en el campo, en la práctica. Porque hay que decir que donde Papilar Papi estuvo, donde Wilson Jiménez estuvo trabajando el deporte, creció. Y hoy podemos señalar algunos de los grupos de ellos, como el caso de Richard Ortega, Benji Minaya, y Luis De Vare, y muchos atletas más que hoy representan dignamente a Cruz Santana. Se nos, se nos, se nos ha ido uno de los grandes, y pasa sus retos, querido hermano.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 un ser sumamente especial para la juventud, el deporte en San Francisco de Macorís y cómo no, en toda la región. Hoy fallece uno de los grandes, un inmortal del deporte, pero un inmortal del deporte en, la, en el campo, en la práctica. Porque hay que decir que donde Papilada Papi estuvo, donde Wilson Jiménez estuvo trabajando el deporte, creció.